Estamos tan degenerados que miren, en Santiago una mujer se encuentra en cuidados intensivos con quemaduras de segundo grado en muchas partes de su cuerpo. Luego de que un grupo de atracadores fueran y dijeron, usted está atracada. Y la mujer no tenía dinero y la quemaron para que se acostumbrara a andar con dinero. ¿Usted puede creer eso? Se acabó esto. Buenas noches. Sí, dígame. Hermano, hermano, bájate bájate un poco el volumen del televisor para escucharte bien, por favor. Dígame ahora. Ya ven a ver quién es los nombres los funcionarios, igualmente el preso cuando se enganche en el poder. Dámelo, ¿cuáles van a hacer eso? No, pues son muchos, son muchos, son docenas y docenas. Dime alguno. se van a quedar ahí sueltos porque todavía no lo van a hacer nada. Y si por ahí sigue pilas, pilas, y pilas, y pilas, bueno, pues, le pidió a uno de cuánto que son, pues él tiene que hacer algo, pues, él no puede ser para allá así. Bueno, la suerte que están está haciendo... Acá, está aquí, está la suerte que están haciendo la nueva victoria en el municipio de Guerra, con capacidad para... 3.000 reclusos, 6.000, no recuerdo bien. Lo que sí sé es que está costando 6.000 millones de pesos. Y que va a ser una de las más modernas de Latinoamérica. Ahí para acomodar a los nuevos ladrones. O sea que es probable que antes no cabían, pero cuando esa termine van a caber entonces. Eso fue el Licey al medio. Fueron a robar una banca de lotería. Y ya se resistió al atraco. Se llama Jocasti. Altagracia Campo, de 30 años, madre de un niño de 3 años, y se le quemaron, le tiraron gasolina, un fósforo, y la... porque no tenía dinero. Buenas noches y se resistió. Oye, ¿cómo sí, y está, bueno. Dígame usted, señor. Yo creo que tú una pregunta, a ¿vale? ver. ¿Cuántos funcionarios hay en el país? Bueno, hay que ver la cantidad de carceleros. Hay que ver la cantidad de carteras, son más de 40 carteras, funcionarios principales, entre ministerios, eh, subdependientes. Como si a mí, ¿verdad? Pero empleados del gobierno son 400 y 400 mil botellas son 800 mil. O oh, Pitágoras, esas que están haciendo, hay que hacerla como mi casa de esa, porque no van a caber. Estos ladrones, cuando, cuando, cuando caigan de ahí, son ladronazos. <risa> <risa> Buenas noches. Cuántas cosas no tiene que escuchar. Los atracadores, viendo que la mujer pues se cerró en la banca, le tiraron gasolina y e incendieron la banca. Incendiaron la banca, el establecimiento. Eh, tiene quemaduras en muchas partes del cuerpo y están preocupadas porque ahora el dueño de la banca dice que ella tiene que pagarle el establecimiento a pesar de que ya está interna al dueño de la banca debieron meterlo preso también cuando agarren a los delincuentes para que sean cuatro los que estén presos por delincuentes y sinvergüenzas todos